Este sábado, este sábado, 7 este de, de, marzo, de marzo, de marzo, una nueva historia empieza, una nueva disciplina en telecartago Continúa el campeonato de la primera división. Del fútbol de paramputado. Cancha de San Francisco de Aguacaliente A partir de las 6 de la tarde Guerrero de Cartago Frente a Punta Arenas FC Recuerde Fútbol de Paramputados Este sábado a partir de las 6 de la tarde, en San Francisco de Aguacaliente, te invita, te invita, vívalo, vívalo, disfrútalo, en las diferentes plataformas de TV Cartago, Cartago Digital.